En el caso de Oaxaca, el zapoteco se habla en cuatro regiones. Se habla en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. Ojo, nada más aquí no hay que confundir las regiones con las lenguas zapotecas, porque las lenguas zapotecas se definen con un poco más de complejidad que las regiones. Por ejemplo, en la Sierra Norte hay tres lenguas zapotecas. La primera, bueno, una lengua zapoteca es el Dishajón, yo no sé pronunciarlo bien, eh, algunos dicen Dijon, Dijon, y bueno, para nosotros los zapotecos Shiza se llama Dijarum. Dijarum es una de las lenguas zapotecas que existe en la Sierra Juárez. También en, en, en la Sierra Juárez se habla el Tizakerio. Por ahí le puse zapoteco serrano, no tengo un nombre exacto para definir esa parte. Este es el zapoteco que se habla en eh, Teocuquilco de Marcos Pérez, en Aloapan. Es la, el zapoteco que se hablaba anteriormente en Gelatado de Juárez, en Ixtepeji, es el que se habla en Jaltianguis. Esa es otra, otra lengua zapoteca. Y además tenemos el Dizashriza, que es el que hablo yo eh, y seguramente muchos de ustedes. El Dizashriza es el zapoteco del rincón. Cada una de esas lenguas son lenguas diferentes. Son lenguas que no pueden tener una conversación entre sí. Por eso eh, les decía eh, lo de la analogía de las lenguas romances, porque hagan de cuenta que el Shrita, el Zapoteco del Rincón, es como si yo estuviera hablando italiano. Y si, alguien, y alguien de, si hablo con alguien de Jaltianguis, es como si esa persona estuviera hablando portugués. Si hablo con alguien de Yalalac o de Yate, eh, es como si esa persona estuviera hablando español, o francés, o incluso el latín, o algo así. Esas son las diferencias que tienen las lenguas zapotecas. Entonces, el Zapoteco. Eh, en, en sí mismo no es un idioma es un grupo de lenguas no hay que confundir las regiones donde, de Oaxaca donde se habla el zapoteco con las lenguas zapotecas esto hace falta en, estas autodenominaciones hace, eh, hace falta que se reconozcan en, las, en los estudios oficiales que que se hacen sobre el zapoteco por ahí eh, Juan Carlos Chávez nos dice en Youtube que se llama Disalea uh, sí, eh, así le conocemos en Zapoteco del Rincón, al Zapoteco que dije querio se llama Dizalea. Para nosotros el Rom es Dizarrun y el, el, el de Teocuquilco se llama Dizalea. Esas son las denominaciones que le damos nosotros los Zapotecos del Rincón. Obviamente ustedes o ellos tienen sus propias autodenominaciones.